Una vez abierto, lo primero que vemos es que podemos hacernos un perfil para guardar nuestra configuración y así recuperarla fácilmente. Entre las opciones de grabación que nos ofrecen son Pantalla completa Grabar un rectángulo Seguir el cursor Y grabar OpenGL que es sobre todo para juegos. Podemos configurar tanto la base de fotogramas por segundo, aquí en tasa de fotogramas, como el tamaño resultante del vídeo en escalar vídeo. La entrada de audio es también configurable pudiendo seleccionar la entrada que queramos. La configuración que yo recomendaría para no complicarse sería sistema, alza y en fuente el que ponga analog, es decir, analógica. Cuando le damos a continuar se nos abre un menú en el que podemos seleccionar el nombre de archivo resultante, es decir, cómo queremos que se llame el archivo de vídeo que vamos a grabar y en qué formato queremos que se grabe. Volvemos a dar a continuar y vemos que además de grabar con el botón de aplicación, es decir, con este, podemos configurar el atajo del teclado que activa la grabación. En este caso, pues yo le voy a dejar el control S. Tenemos también, en esta ventana, un botón de vista previa para comprobar que toda nuestra configuración funciona como queremos. Podemos previsualizar tanto el vídeo cómo comprobar el nivel de entrada del micrófono. Con esto pues ya podríamos grabar normalmente. Simple Screen Recorder no tiene opciones de edición, por lo que tendríamos que utilizar un programa de edición para recortar o para unir diferentes grabaciones en un solo vídeo.